Entendí que es mejor marcharse Hacerlo cuando aún nos queda algo de amor propio De nada vale seguir intentándolo por alguien que no valora Lo que hacemos para estar a su lado Hola amigos Bienvenidos a VidLifers les saluda ricardo niño y me complace que esté nuevamente acá junto a mí les quiero pedir que por favor se queden hasta el final de este video ya que les tengo una sorpresilla estar con una persona que no te apoye no deja que tus metas u objetivos a largo plazo se cumplan es bastante malo recuerda que como todas las cosas el amor también tiene un límite y ese se conoce por ser la dignidad Tienes que tener respeto por ti mismo para empezar a amar a otra persona. Cuando una relación amorosa sale mal, no queda más remedio que olvidar lo que sentimos para recordar lo que valemos. Nunca debes perder la dignidad insistiendo por algo que no va a funcionar. El amor no se mendiga ni se suplica. Y aunque puedas perderlo por tu orgullo, tampoco es la opción perderla a todo esto debes tener claro cuando una persona merece estar en tu vida y cuando no si esa persona no te apoya hace que pierdas su personalidad se queja y no se siente orgulloso de los planes y logros que hayas conseguido es mejor alejarla de tu vida para que no siga manipulando tus emociones No pierdas tu autenticidad por nadie, ni siquiera por una relación. Busca compañía sana en donde te puedas desenvolver en todos los sentidos. Esto es lo que hace las relaciones fuertes, aquellas que pueden cambiarte la vida. No temas expresar tus sentimientos, cohibirse de decir lo que piensas. O hacer lo que te apasiona es lo que pasa en una relación tóxica busca seguridad confianza y libertad y cultivarás una buena convivencia un chico vivió una experiencia similar a esta y para empezar realizó una lista de los pros y contras que tenía su pareja se dio cuenta de que muchas más las partes malas de su personalidad que las buenas el chico reflexionó y supo que no merecía una compañía así en su vida. Él quería a una persona que estuviera en los momentos malos y en los momentos buenos. Pero ella al primer conflicto desaparecía y no se queda junto a él para afrontarlo juntos. Esta en definitiva es una historia para reflexionar. El chico no se quedó en esa relación. Hizo a un lado a todos los sentimientos que sentía por ella y dejó delante los que sentía por él mismo. Como siempre, tú vas a salir ganando porque la primera persona que debe estar de tu lado eres tú mismo. No necesitas obligar a alguien para que se quede a tu lado. Si lo haces sin que se lo pidas, definitivamente debe formar parte de tu vida. Aléjate de todos aquellos que no sepan qué es lo que quieren hacer con su vida a futuro. Este tipo de persona es inmadura y no saben sobrellevar una relación. Tampoco es bueno ser como ellos porque muchos pensarán que no vales la pena y que solo quieres llenar el vacío emocional que te aborda. Sé lo que quieres para tu propia vida. La dignidad es un hilo muy frágil que puede romperse fácilmente. No dejes que eso pase. Si te encuentras en una relación en donde te digan constantemente que no vales para nada. Ninguna persona, ni por muy mala que sea, merece que alguien les diga ese tipo de cosas. La salud de tu mente es algo tan importante como tu salud física. Es por eso que no debes dejar que nadie maneje a su antojo esa clase de cosas y te afecte fácilmente Sé una persona decidida que crea en sí misma y que se sienta siempre en confianza con lo que hace así además de salir de relaciones fallidas podrás lograr muchas más cosas de lo que piensas no te dejes llevar por los sentimientos negativos que puedas tener por la persona que te hizo daño Aleja todos esos pensamientos recordando que tú no eres como ella. Y que le demostrarás al mundo que puedes ser mejor. No temas tropezar con las piedras del camino. Esto es tan natural que podemos vivirlo a lo largo de nuestra vida. Tampoco te quiebres en la primera decepción que vivas. Si en principio puede doler pero sabes manejarlas te ayudará a superarlo más rápido sin la necesidad de involucrar a otros recuerda que tú eres el único dueño de tu destino y que pase lo que pase va a ser consecuencia de tus propias decisiones si decides quedarte en una relación que por más que intentes no funciona lo que traerás a tu vida son decepciones y mal de amores tú tienes la oportunidad de cambiar tu destino dejando y dejándote y alejándote de esa persona que dice ser tu pareja. ¿Sabes por qué? Porque una pareja amorosa no te hace menos. Una pareja te apoya y será tu refugio mientras estén juntos. No seas miserable ni esperes menos de eso. en alto tu orgullo y tu dignidad esas son la base para que desarrolles el amor propio que necesitas esto no va a alimentar tu ego más bien aumenta tu autoestima y no dejará que vuelvas a caer en el mismo hueco de nuevo si aún no encuentras el amor de tu vida ese puede ser tú y aún no lo sabes cuando no quieres ser mejor que otros porque te sientes conforme con lo que eres, estás desarrollando el verdadero amor propio. ¿Y qué mejor que eso para tu vida? No te abandones. Escucha todos sus pensamientos. Y no creas que porque no le agradas a alguien no le caerás bien a los demás. No seas una persona tímida expresando tus emociones. Es mejor tener las cosas claras que vivir en una duda constante. Marcharse siempre será una buena opción para mantener tu salud mental. No te desvivas por complacer a los demás cuando ellos no hacen nada por ti. Elimina ese tipo de relación de tu vida y verás cómo poco a poco vas a ir sanando verás el pasado como una lección de amor y aprenderás de ello para no volver a tropezar con la misma piedra es así funcionan así las cosas acá pero no te limites vive lo que tengas que vivir ama lo que tengas que amar desarrolla de lo que tengas disfruta de tu vida mereces tantas cosas bonitas de este mundo que no entiendo por qué estás centrado en una persona que realmente no te para o no te quiere. O no está ahí para ti, como tú estás para ella o para él. En fin. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, déjame en los comentarios un emoji de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final de este video y que este contenido te está gustando.